Bueno, y tal vez yo sea muy alarmista, pero siento que en esta ocasión debemos eh, sonar las campanas, debemos sonar las alarmas y muy fuertes. Pues resulta que eh, me ha llegado una información que uh, compartió el uh, Sargento Mayor Víctor Hugo Castellanos, Sargento Mayor Retirado, que es el Ejecutivo de Ventas de Indumil en Colombia, eh, eh, y esta información dice que eh, hay un evento interinstitucional en la brigada cesta de Indumil, la brigada cesta de Indumil eh, que queda en Ibagué y que prepara unas ventas de para el 10 de junio del 2023. Entonces, todos pudiéramos decir, bueno, pero pues que Indumil vende, eh, digamos que es normal, pero pues es que Indumil ya ha vendido más a los paramilitares, lo acaba de decir Salvatore Mancuso eh, ante la JEP el día de ayer eh, eh, pero esta invitación que hace eh, Indumil esta vez a través del de sargento mayor eh, Víctor Hugo de Castellanos es una invitación que se hace para, la, para comercializar productos militares, atención abro comillas, municiones de diferentes calibres, para el personal de oficiales suboficiales soldados profesionales personal civil y personal de la reserva activa del ejército nacional que tengan su permiso. Así pues que esto es muy grave, aquí dejan un número de teléfono donde pueden hacer las inscripciones, dicen que el lugar será las instalaciones de la Brigada Sexta y que será el 10 de junio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues a mí esto sí me parece grave, porque acabamos de ver a una reserva activa, eh, digamos que de una manera democrática, en la plaza de Bolívar, manifestando contra el presidente de la República, digamos que hasta ahí es en democracia, pero luego logramos ver también, que algunos de los convocantes a esa, a esa manifestación, eh, como el coronel John Marulanda, pues a través de eh, los medios de comunicación abiertamente hablaban de un golpe de Estado. Entonces es muy grave que precisamente eh, esa, esa reserva activa que estuvo en la Plaza de Bolívar, aparentemente en algo democrático, pero que al final algunos de sus líderes terminaron haciendo un llamado a un golpe de estado, pues ahora estén haciéndole un llamado para que acudan a la Brigada cesta y para venderles armas y para venderles municiones. A mí eso me parece supremamente grave. O sea, yo, yo considero que no debería haber una venta... De... ...abierta de esa forma y con una, con una invitación de esa forma en un país... ...donde un permiso para aportar un alma lo consigue casi que cualquier persona. O sea, eso es muy grave. Y es más grave todavía porque para el 20 de julio, o sea, un mes después están convocando las reservas activas en Colombia a una nueva manifestación en, en, en Bogotá. Yo pregunto aquí, es que la reserva activa que estuvo este, este, este, esta, esta semana pasada en la plaza de Bolívar en Bogotá, ¿iban armados o iban desarmados? ¿Quién controló que esa gente que estaba en esa plaza no estuvieran armados? ¿Quién pudo controlar eso? ¿Alguien pudo controlarlo? Es que si se hace una venta de para la reserva activa el 10 de junio, alguien va a controlar que en la manifestación que van a realizar el 20 de julio nuevamente en Bogotá, esa gente no lleven el que van a comprar el 10 de junio un mes antes en la Brigada Cesta en Ibagué. A mí me parece que es gravísimo. Hay una alarma que realizar y hay que hacer un llamado al gobierno nacional al Ministerio de Defensa del presidente Gustavo Petro, pues para que hagan un llamado a la Brigada Cesta y pregunten qué es lo que está pasando, porque van a hacer una venta de abiertas a todos los que tengan permiso, porque hacen un llamado a la brigada a las reservas activas para que vayan allí a comprar y, y municiones, entonces es muy grave, es muy grave. Yo creo que esto se tiene que parar. Yo lanzo esta, alar esta alarma por eso, esta alerta por eso, porque le pido al presidente de la República Gustavo Petro y por eso les pido a ustedes que compartan esto hasta el cansancio y al ministro de Defensa Iván Velázquez, que paren esa venta de armas que va a realizar Indumil el próximo 10 de junio, en la Brigada Cesta en Entonces, espero de ustedes la colaboración, para que este video se viralice, por todas partes, para que llegue donde tenga que llegar, y para que juntos ustedes y yo, pues podamos hacer lo necesario, para que esa venta pare, un abrazo para todos, muchas gracias por el apoyo, yo soy Jenner Usuga, chao, chao.